Saludos amigos de Enfocado TV y Enfocado Digital. En el día de hoy estamos en una cobertura especial del lanzamiento del programa de pinoración del Banco de Reserva de la República Dominicana, específicamente aquí en la provincia de La Vega de la República Dominicana. Un programa de pinoración que estará apoyando de manera muy específica al sector productor de arroz en República Dominicana. El Banco de Reserva hoy en compañía del Ministro de Agricultura están haciendo importantes anuncios para apoyar esa producción nacional del arroz. Así que es nuestro cereal muy deseado y querido por todos nosotros los dominicanos. Ese arroz que pueden ustedes ver en cualquiera de nuestros hogares, el Banco de Reserva apoya esta producción de manera muy importante, con tasas especiales y condiciones preferenciales para nuestros productores de arroz. Así que yo voy a dar paso a ese contenido que tenemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Licenciado Líber Cruz, no ministro de Agricultura, Señor Ramón del Rodelio senador de nuestra provincia La Vega. Señora Luisa Jiménez, gobernadora de la provincia de La Vega. Señor Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola. Señor Francisco Guillermo García, director del Instituto Agrario Dominicano IAD. Al amigo José Ramón Brea, miembro del Consejo de Directores Banco de Reservas. Señor Isidro García, su administrador de negocios del Banco de Reservas. Señor José Manuel Almonte su administrador administrativo del Banco de Reservas, señor Marcelo Reyes, presidente de FENARROZ, señor Fausto Armando Pimentel, mi amigo Andy, presidente de la Asociación Dominicana de Factoría de Arroz, funcionarios del Ministerio de Agricultura, ejecutivos de Banreservas Reservas y de la familia Reservas, empresarios, clientes, productores, invitados especiales, los queridos miembros, amigos de la prensa, señoras y señores. En nombre de la familia Banreservas, Reservas les damos la más cordial bienvenida a este acto de lanzamiento del Programa de Pignoración de Arroz 2022-2023. Como ya es tradición, cada año reservas ofrece su apoyo a los productores y molineros de arroz, quienes representan uno de los sectores más importantes y dinámicos de nuestra agropecuaria no solo porque su principal producto forma parte de la identidad gastronómica dominicana, sino también por su contribución a la generación de empleos y riquezas en todo nuestro país. 21 son las provincias donde se produce el arroz en la República Dominicana, siendo la más importante la provincia de Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Valverde, María Trinidad Sánchez, Tajabón, San Juan de la Maguana, La Vega, Samaná, Montecristi Monseñor Noel, Santiago Rodríguez y toda el área de Santiago también de la zona, especialmente de la zona de Canelas, Y hacia ellas se ha extendido de manera constante y firme el apoyo de nuestra institución para que sus actividades puedan realizarse con gran éxito. De tal manera que podemos indicar que desde el año 2012 hasta el año 2021, en el marco de este programa de peinoración, hemos destinado más de 56 mil millones de pesos y procesado desembolso por más de 46 mil millones de pesos. Nuestra participación es de un significativo 43.37% en el contexto del sistema financiero dominicano en su conjunto. Sin lugar a dudas... Además de ser el producto agrícola que más se cultiva en nuestro país, el arroz es de lo que integra más personas y empresas en su cadena de valor. Todos los años, miles de dominicanos, entre ellos productores y agricultores, junto a más de 150 factorías, participan activamente en la siembra, el procesamiento, el almacenaje y la comercialización del arroz en beneficio de toda nuestra economía. La importancia estratégica de la actividad rocera no debe ser subestimada, por lo cual tanto el gobierno liderado por nuestro presidente Luis Abinader como el Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, reconocemos que este sector contribuye notablemente al desarrollo nacional vía el aumento de las exportaciones, la creación de empleo en las zonas rurales, la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad y la expansión de nuestra clase media. En ese sentido, el compromiso de nuestro gobierno con ese sector se ha visto reflejado en la implementación de políticas públicas concretas en beneficio del mismo, siendo este programa uno de los más importantes. El programa de pignoración de arroz ha sido decisivo para el crecimiento sostenido y el desarrollo del sector arrocero nacional, contribuyendo a no solo con la estabilidad de los precios del consumidor, sino también con aspectos relacionados con los márgenes de rentabilidad de todos ustedes que son los productores. Mientras el año pasado el Banco de Reserva desembolsó más de 5.300 millones de pesos a través del programa de minoración, en esta oportunidad la suma la hemos elevado. Yo venía con Isidro García, nuestro administrador de negocios, hablando esta mañana. Y nosotros, en todo lo que es los anuncios de programación de esta gran ignoración, el equipo de negocios había, había establecido un cupo de 6 mil millones de pesos. Pero, esta mañana, conversando con Isidro, Isidro ¿Cuál es el cupo ahora que nosotros aumentamos? Hombre? ¡10 mil! 10 millones de pesos! ¡10 mil millones de, pesos, de Que todos ustedes están esperando ¿no? estoy seguro que todos ustedes están esperando que es relacionado con la tasa que estará en vigencia les invito a todos a ver el siguiente video con la información al respecto hoy el banco de todos los dominicanos vuelve a dar el valor que merecen los productores inmobiliarios de arroz como uno de los sectores más importantes de nuestra economía para que todos los dominicanos puedan poner su papel en la mesa cada día Gracias al programa de vinculación de arroz, que por más de una década ha destinado 56 mil millones de pesos y procesar desembolsos por 46 mil 376 millones de pesos. Y para este periodo 2022 2023 apoyarán con la suma de 6 mil millones de pesos con una tasa preferencial del 6%. <tose> un banco de todos los dominicanos. sí señores como lo vieron la tasa preferencial es un 6% en esta tasa se si nos coloca no va a un lugar de liderazgo en la banca a la hora de apoyar esta industria esta tasa histórica señores de un 6% que hoy estamos anunciando es un trabajo conjunto un trabajo conjunto con, junto al área de negocio que lidera nuestro subministrador de negocios, el señor Isidro García, junto al Ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, y junto al Banco Agrícola, eh, que lidera el señor Fernando. Esto es un trabajo de... porque señores, este es el gobierno, el gobierno que más empeño, sacrificio y trabajo le ha puesto a la agricultura dominicana. Y yo quiero que todos ustedes le demos un aplauso, tanto Fernando, tanto... Líderes del sector han honrado fielmente su compromiso, repagando el 100% de los créditos conseguidos, sembrando, cosechando y procesando una mayor cantidad de variedad de arroz, suficiente para satisfacer el consumo local en todos sus segmentos. Hoy me complace también hacer un feliz y sincero reconocimiento a nuestros amigos de la prensa que están aquí presentes, quienes día a día llevan informaciones tan importantes a la ciudadanía como la que justamente estamos anunciando hoy. En el Día del Periodista, por lo cual les envío tanto a los comunicadores de esta zona como a todos los este país un cálido mensaje de felicitación por la, la voz, por la valiosa labor que realizan, deseándoles a ustedes muchos éxito y mucha suerte ahora y siempre. Felicidades a todos ustedes. señores, quiero expresarle que la experiencia y trayectoria de los líderes del sector arrocero hoy presente junto el apoyo estratégico del Banco de Reservas del Banco de Todo Dominicano permitirá que este nuevo ciclo del programa de depilación de Pino, y arroz sea el más exitoso de todos los años lo que lo redundará en prosperidad y bienestar para todos sus representantes que se encuentran en esta actividad para los que no pudieron acompañarnos y de seguro para el resto de todo dominicano Señores, muchas gracias y sigan confiando en el trabajo tesonero de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y del banco de todos los dominicanos, su banco, el Banco de Reserva. Muchas gracias. Amigos, de esta manera concluimos en el día de hoy esta cobertura especial desde la provincia de La Vega en el Club Montán Antiguo Villaverde donde se hizo el formal anuncio del programa de pineración de mano del Banco de Reserva escucharon ustedes donde su administrador general Samuel Pereira anunció tasas especiales de un 6% nunca vista. creo que de esta manera la producción nacional recibe un gran apoyo de mano del Banco de Reserva con la presencia del ministro de Agricultura el administrador general del Banco Agrícola el director del IAD y otras importantes personalidades, como la gobernadora civil, el senador de esta provincia, Ramón Rogelio Genao, y todos los productores de esta zona que se dieron cita en este día para conocer este importante anuncio del programa de pinoración del Banco de Reserva. Señores, los nunca antes visto una tasa de un 6%, haciendo historia el Banco de Reserva nuevamente con este importante anuncio de tasas especiales para este programa de pinoración. Todos ustedes saben que el arroz está en la. La mesa de cada uno de los dominicanos y dominicanas, donde se pone de manifiesto la importancia que tiene para nosotros este importante cereal. Y el Banco de Reserva nuevamente... Asegura el apoyo de que la producción nacional puede estar en la mesa de cada uno de los dominicanos con la producción arrocera. Reitero, de esta manera concluye esta cobertura aquí en la provincia de La Vega. Nosotros en Enfocado Digital y Enfocado TV compartiendo con todos ustedes este gran anuncio, tasa preferencial de un 6% para este programa de pinoración que llevó a cabo el Banco de Reserva aquí en esta provincia de La Vega. Nosotros seguimos con todos ustedes, retornamos ya más adelante con esta transmisión especial para todos ustedes. Paso al estudio para continuar con el contenido del día de hoy.